Brutus, el perro guardián Brutus Black lucía como un perro guardián furioso Era grande y peludo, tenía la costumbre de mostrar amenazadoramente los dientes y tenía un ladrido resonante Brutus amaba proteger a la familia Black Los protegía del cartero y ladraba ferozmente tan pronto alguien llegaba a la casa Solo para hacerles saber que él estaba en encargado Brutus practicaba ser un buen perro guardián se pasaba los días vigilando el patio de los Black. Esperaba que alguien traspasara su territorio para mostrarle los dientes. Gruñero. Cuando escuchaba el ruido de un avión, Brutus se preparaba para el ataque. Si el avión enemigo pasaba los límites de la propiedad de los Black, saltaba y corría alrededor del patio. Ladraba furiosamente hasta que el ruidoso avión paraba de sonar en la distancia. Yo espanto cada avión que persigo. Pensaba orgulloso. Brutus también amaba proteger el patio de intrusos tales como pájaros, mariposas, gatos y de insectos grandes. Este es un trabajo serio, se decía Brutus. Creo que yo hago muy buen trabajo al guardar y proteger la familia Black durante el día. Pero Brutus también tenía un serio problema. Él tenía miedo de la oscuridad. A Brutus le daba pena de su miedo y trataba de ocultarlo de todos Todo va bien si veo a un enemigo, pensaba Brutus Realmente me siento seguro, pero después que el sol se oculta, mi miedo empieza a salir Porque no puedo ver las cosas de horror que suceden en Deben de haber la criaturas grandes y gigantes por todo lugar Que me van a tragar de un solo bocado Deben de haber cosas puntiagudas, chuzudas, esqueléticas. ¡Uy! Deben ser horribles. Pero hay algo que aún es peor que estar con miedo a la oscuridad. Me temo que todos piensan que soy el más valiente de la familia. ¿Qué tal? Que un intruso intenta entrar a la casa de los blancos